¿Los ingresos cuando se acumulan? Cuando en el caso de enajenación de bienes se da alguno de los supuestos. Se expide el comprobante, se entregue el material o sea exigible la contraprestación. Desafortunadamente muchos nos hemos regido por el primer evento, por lo que dice el inciso A, más que por otra cosa. Y digo desafortunadamente, ¿por qué? Imagínate que estás en el segundo escenario pero no puedes elegir el, el primero. Ejemplo, yo estoy en este momento, día sábado, haciendo un pedido y mi cliente me dice, te voy a mandar la mercancía el lunes a primera hora, le digo a la señorita que te facture. Y listo, entrego la mercancía. Para fines contables, ya realicé la venta. Para fines contables, ya debería registrar el ingreso porque ya entregué la mercancía. Ya me la deben. Me la van a pagar en 30 días. Pero resulta que no me hacen la factura, se les olvida, se les traspapela el pedido. Y resulta que no hay momento para que me hagan el CFDI. Y como no hay momento para que me hagan el CFDI, hay un problema de acumulación. Por tanto... Hay que tomar en cuenta los dos escenarios, escenario 1, escenario 2, emisión de CFDI, entrega de productos, lo que suceda primero. Oye, pero me estás diciendo que debo de considerar un ingreso aun cuando no haya CFDI, efectivamente. Oye, pero entonces estamos cayendo en un problema. Volvemos al problema de las precargas. Yo ya entregué un producto. Yo ya lo tengo ahí. Y resúltase que no emití el CFDI. ¿Qué sería lo correcto? Para mí lo correcto sería considerar esto más allá de esto. Porque vamos a tener un problema muy, muy delicado porque tendremos situaciones donde ya entregué el producto, ya lo di de baja, ya tengo la venta, ya tengo el costo de ventas, y a pesar de que tengo estos dos escenarios, ¿Qué crees? La autoridad me dice, todavía no es un ingreso acumulable porque no has emitido el CFDI. ¡Claro que ya lo es! ¿Para fines contables qué ocupo para con registrar una venta? Recuerden que tenemos un diplomado en control interno. El control interno nos dice que cuando realicemos una venta, debemos de emitir un documento, y no hablo de la factura. Un documento de control interno donde tú le des seguimiento y digas, este producto se recibió y se entregó. Este producto lo entrega al almacén y lo recibe el cliente. Ese documento debe de existir, independientemente del CFDI. Oye, entonces, ¿Qué procedería? que tuvieras un control irrestricto de entrega de productos y que en su momento debía de coincidir con el CFDI porque sería incorrecto que tuvieras entrega de productos sin CFDI claro que sí Esteban me gustaría decirte que son momentos iguales pero hay una gran diferencia ¿en qué consiste esa diferencia? en que en algunos momentos vamos a pensar como hoy es sábado la que factura no está. Y la suplente también se fue a su casa. ¿Quién hace la factura? Nadie. Pero hoy entrego productos. Ahora pongamos el escenario más feo. Supongamos que hoy es 28 de febrero. Y el lunes ya es marzo. Y como el lunes ya es marzo, la factura va a estar en marzo y la entrega de productos en febrero. Pregunta, ¿Cuándo sería un ingreso acumulable? Cuando entregué los productos. O cuando emití el CFDI. Vámonos a términos financieros, como dices, Esteban. Cuando devengue la operación. cuando se devengó? cuando sucedió? Pues en febrero, porque yo en febrero entregué los productos. No importa que el CFDI se haya emitido con fecha de marzo. Ahora, estamos hablando exclusivamente de ingresos. En el caso de ingresos, sería así como se manejaría. Esa es la forma en que se acumulan ingresos. Ya sea que se expida o se entregue material, pero debe de suceder un evento. Lo que suceda primero. Ahora bien, si hablamos de ingresos de las asociaciones civiles, de las sociedades civiles, en ese caso, solamente se consideran ingresos al cash, al cobro. Hasta que se cobre. Cuando hablamos que una persona renta bienes, hablamos de que está recibiendo una cantidad. Ese arrendamiento, ¿cuándo se acumula? Al cobro. Ah, si soy una persona moral que renta bienes, deduzco, perdón, acumulo ingresos al cobro. Y en el caso de arrendamiento, arrendamiento financiero, también puedo optar por acumular nada más la parte efectivamente cobrada. Efectivamente, Esteban, en contratos de obra hay una particularidad diferente en acumulación de ingresos. Si yo vendo en parcialidades, en abonitos, ¿Qué dice la disposición? Acumula todo. Pero, pero hay una diferencia. Si 65% de la deuda se va a más de un año, ¿Cómo lo pago? ¿En abonitos? Bien, entonces acumulas, no todo el CFDI, acumulan lo que vayas cobrando. Esto es la regla 324 de la miscelánea. Ejemplo de negocios que venden en abonitos como Lectra, FAMSA y demás. Ellos no acumulan cuando emiten el CFDI. Acumulan al flujo. Oye, pero son régimen general, son régimen opcional. Aún así, acumulan conforme vayan cobrando. ¿Los agapes cómo acumulan ingresos? Esto fue una pregunta que me hicieron apenas ayer. Oye, ¿hay una disposición que me diga cómo acumulo ingresos en los agapes? ¿Sociedades? Claro que sí. El 74 nos dice que los agapes cumplen sus obligaciones conforme la sección primera, capítulo 2, título cuarto. Y dentro de esa sección, dentro de ese capítulo, está el 102 que dice los ingresos se consideran acumulables cuando sean percibidos. Y ahí caemos esa frase que tanto nos gusta, que se considera efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en cheque, transferencia, tarjeta. Pero para efectos del cheque, se considera efectivamente percibido hasta que se cobre dicho cheque. Es decir, para los agapes, personas morales, literalmente los remiten a aplicar las reglas de las personas físicas. ¿Específicamente en qué caso, Esteban? ¿El CFDI en pagos? Porque las reglas de emisión de CFDI no varían de acuerdo al esquema de acumulación. Ejemplo. El que yo acumule conforme emite el comprobante no implica que voy a acumular lo de vengado y aparte una parte por el rep. No. Régimen general, ¿cómo acumula a la emisión del CFDI ingresos? No a la emisión del recibo de pago. Régimen general. Si me dejes, si me dices régimen opcional, perdón, régimen de acumulación de efectivo o me dices el régimen de agapes, ahí sí, cuando emitas el CFDI ingresos PUE y cuando emitas el recibo de pago. Pero en régimen general, la simple emisión del CFD e ingresos, sea de anticipo, sea PUE, sea PPD, es el que nos va a guiar. Ahora bien, ahora que no estamos hablando de régimen general y que hablamos de anticipos, los anticipos deben de estar con la clave 8411506. Y con unidad de medida E48. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que utilizan claves de productos. Y luego me dicen, es un anticipo contador. Luego, no, no es un anticipo. ¿Por qué no? Porque seleccionaron una clave de producto. Ejemplo. Obra inmueble. ¿Qué pasa en esos casos, Esteban? Vamos a hablar de una clave de producto del SAT, específicamente de construcción. 72.23400. Construcción de obras multifamiliares. Imagínate que seleccionamos esa clave de producto. Y en el concepto le ponemos pago de estimación del 20% del proyecto. lo mejor Alguien me diría ¿Es un anticipo? No, no es un anticipo. ¿Por qué no? Si ahí dice anticipo, correcto. Pero en el concepto, la clave de producto es de un producto. Por tanto, cuando ya realices la factura total del proyecto, no va a ser este procedimiento. No. ¿Por qué no? <coughs> <coughs> Perdón. ¿Por qué no utilizaste la clave de anticipo? Cuando recibas un anticipo y utilices estas claves, harás todo este procedimiento. Solo en esos casos. Si el anticipo tiene estas claves, no hay procedimiento de CFD egresos, cancelación. No, nada de eso, señores. Así que mucho cuidado. Si quieres que sea anticipo y quieres después hacer el CFD ingresos y el monto total, utiliza estas claves y solamente esas claves. Clave de producto, clave de unidad de medida. Y aunque me le pongas aquí anticipo, pues no, no va a poder aplicar. Porque ese también ha sido un error a la hora de estar haciendo la forma de hacer las facturas. Vamos. Acabo de pasar por algo así. Alguien me decía, oye, ¿y dónde está las, el CFD y egresos donde cancelas el anticipo? Es que no te lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque la clave de producto que utilicé no es la de anticipos. Oye, pero el concepto dice eso. Pues lo siento, me equivoqué de concepto. Porque el segundo va a decir, pago total consultoría. Oye, ¿y le voy a hacer nota de crédito y CFDI Global? No. ¿Por qué no? Porque no utilice la clave de anticipos. Así que, mucho cuidado en las claves de productos. Mucho cuidado. Los ingresos exentos solamente aplican para agapes. Y solamente aplica para agapes exclusivos. ¿Cuáles son los exclusivos? Cuando el 90% de esos ingresos corresponden a dicha actividad. Y no van a pagar por el monto de 20 veces el valor de la UMA anual. Y aquí es donde vamos a leer palabra por palabra lo que dice la disposición. Porque para los agapes ¿qué dice 20 veces el valor de la UMA anual o el valor anual de la UMA. Ah, entonces voy a multiplicar el valor de la UMA por 20, por 3. No, no, no. Entonces, ¿Cómo va a ser el procedimiento? Lo primero que voy a hacer es buscar el valor de la UMA que publique el Inegi y ver la disposición. La disposición que me dice 20 veces el valor anual de la UMA. Ah, entonces voy a tomar el valor anual de la UMA y multiplicarlo por 20 para determinar la exención por socio. No tomaré este por 30. No. El valor anual por 20. Esa es la exención por socio que van a tener los agapes. Esto es lo que comentabas hace unos minutos respecto a lo que es obra inmueble. Contratos de obra inmueble. Me contratan para construir o por contratos de obra. Es decir, parciales de obra o lo que llamamos también servicios parciales de construcción. Me contratan para hacer una parte de la obra y hacemos un contrato. Un contrato donde yo digo... Voy a hacer 20% de la obra en el mes de enero, otro 20% en febrero, otro 20% en marzo, y así hasta llegar al 100%. Si ves, estoy agarrando mi contrato y lo parto. Lo parto y voy a acumular con los avances de obra o los que también llamamos estimaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy avanzando? Conforme voy avanzando, Llevo mi facturita y le digo a esta persona, apruébame mi avance de obra, mi estimación, y después de que me la apruebes, págamela. ¿Cuál es el detalle? Imagínate que yo dijera, híjole, estas personas, ¿Qué es lo que hacen? ¿Vender una casa? No. Yo soy un constructor de obra inmueble. Yo no vendo casas. Entonces, ¿qué es lo que voy a acumular? Anticipos. Ah, claro que sí. Porque cuando yo voy a empezar una obra inmueble, generalmente tengo un monto de anticipo y luego un cobro de estimaciones. O como dice la ley, avance de obra. Y luego un finiquito. ese es otro detalle que hemos tenido Esteban ¿Por qué? Estamos hablando que conforme lo que estamos viendo hay en construcción servicio de construcción de obra inmueble mediante un contrato Yo te construyo y tengo un contrato ¿Cómo voy acumulando? Acumula el anticipo acumulo la estimación o avance de obra. Si me la pagan o no me la pagan, es irrelevante. y ahí voy acumulando. ¿Cuál es un problema hoy día, Esteban? Que en obra pública, hay algunos, y solamente algunos, estados, entidades federativas, que cuando haces obra pública, ¿Qué te dicen? por el total. Y posteriormente, las estimaciones, te las voy a pagar. ¿Y cómo me las voy a, voy, cómo voy a demostrar los avances de obra? Pues mira, tú tráeme el avance de obra y luego me emites un recibo de pago cada vez que te pague. Insisto, esto lo he visto en obra pública. Más que en obra privada. ¿Por qué? Cuando recibes este dinero, ¿Cómo se llamaría Esteban? Anticipo. Mientras que aquí se llamaría Construcción. Claro, ¿Qué es lo que llega a pasar? Este anticipo Efectivamente es esta clave de producto. Porque no he hecho nada y estoy recibiendo dinero. Entonces, ¿Cómo cancelo? ¿Cómo amortizo ese anticipo? Vámonos al contrato. En el contrato va a decir que el anticipo se va a amortizar y me van a pagar mi avance de obra menos la amortización de anticipo. Y ahí voy amortizando y aquí voy aplicando anticipos. En este caso en particular... Como aquí estoy utilizando la clave de servicios de construcción. Esteban, no es necesario hacer una factura al final por toda la obra. Siempre y cuando sigas este procedimiento. Anticipo solamente. Y de aquí para adelante la clave de servicios de construcción. Solamente clave de servicios de construcción en todos estos. Pero, si vas a hacer esto, generalmente te lo piden al principio. Al principio. ¿Por qué llega a pasar esto? Porque la construcción, Esteban, tiene una particularidad matemáticamente bien inexacta. Imagínate que aquí cobre y diga, el anticipo es del 20%. Y luego los otros pagos van a ser del 20% y el finiquito del 20%. Y el proyecto vale 5 millones. Tú dirías, matemáticamente, ¿Dónde está el error? ¿Sabes dónde está el error, Esteban? Que resulta que al final el finiquito va a ser como del 25, 27%. Y tú dices, ¿Cómo? Es que así es la construcción. Siempre salen eventualidades. Y cuando matemáticamente tú esperabas que fuera un pago de un millón... Al último es un millón doscientos cincuenta. A lo mejor es un millón trescientos. Siempre a la alza. Por eso es que yo les digo, en obra, inmueble, es irreal hacer un comprobante del total. Porque siempre va a haber variantes. Siempre va a haber variantes. Desafortunadamente en obra pública te dicen, me vale. Tú la por todo. Y si hay variables arriba, abajo me valen. Claro, ya al final negocias y si sí te pagan las diferencias, ¿no? Pero, por eso es que no se hace un CFDI total. Porque en obra pública las variaciones son tan importantes que matemáticamente nunca vas a llegar al monto del proyecto que tenías estimado. ¿De ¿Te acuerdo, Esteban? Eso es en obra inmueble. Y por eso es que la autoridad nos dice, en obra inmueble acumula cuando hagas el CFDI Sí, pero el CFDI de tu avance de obra, de tu estimación, y en base a eso, lo que vas avanzando te lo van a pagar. ¿Cuándo? A los tres meses. Oye, ya pasaron los tres meses y no me lo han pagado. Entonces ya no lo acumules. Ujule, eso suena muy bonito, pero en los provisionales, ¿Cómo me doy para atrás? Sí, también hay que facturar extraordinarios. En obra pública es lo que han dicho. ¿Sabes qué? Vamos a negociar extraordinarios. El proyecto valía 5 millones y al final va a valer 5,200, 5,300, y esa diferencia te toca pagarla con otro, con otro XML adicional, no el CFDI total, que efectivamente es un proyecto adicional. Además, las estimaciones, que son? Una estimación, por a los que no ubican el término, es un reporte donde yo como constructora les voy diciendo esto, esto, esto fue lo que hice. Y todo esto que hice implica un avance del 10%, del 8%, del 30%. Valoro cada uno de los avances y entonces les digo, págame la diferencia. Págamela. Evidentemente, ¿Esto qué va a provocar? que a lo mejor en unos proyectos tengo más avances que en otros. Que en unos proyectos tengo un avance extractoradamente bueno y en otros no ha avanzado absolutamente nada. Esa sería la diferencia. Déjenme ver, creo que por aquí tengo. Decimos para fines didácticos. No, no lo traigo. Estaba buscando una estimación, pero no, no lo traigo aquí a la mano. Mm, no. No, no tengo un avance de estimación de obra como para enseñarles cómo es, pero por ahí está. Recuerden que también damos cursos de constructoras. Este año también tenemos preparado uno al respecto. Bien, en el caso de obra inmueble, ese es el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo hay una empresa persona moral que antes, el año pasado, se llamaba acumulación de efectivo y ahora se llama reciclo? Bien, acumulan los ingresos hasta que se perciban, se consideran percibidos cuando se reciben en efectivo, en bienes, en servicios u otros, si es que lo llamamos anticipos pero hay otro método de pago. Cuando el interés del acreedor quede satisfecho. ¿Cómo puede quedar satisfecho el interés del deudor? Cuando le pago con otros medios, es decir, no en efectivo, no en cheque, en transferencia. ¿Cómo? En especie, por compensación, en esos casos, en esos casos perdón, se considera como ingreso acumulable. Por lo tanto, el que estemos casados y diciendo, para que un ingreso sea acumulable para personas flujo de efectivo o recicos, ¿es solamente en efectivo, cheque o transferencia? No. Hay muchísimas formas de pago adicionales: dación en pago, condonación, compensación, novación, no confusión, prescripción o sencillamente a satisfacción del acreedor. Todas estas son diferentes formas de pago. Todavía hay gente que como está entrando en vigor el CFDI 4.0 me dice, oye Enrique, está prohibido usar por definir. Estoy de acuerdo. Está prohibido usar por definir en el uso del CFDI. Pero estamos en el campo formas de pago. Y en el campo formas de pago todavía se puede utilizar por definir cuando el método de pago sea PPD. Ahora bien. Estamos hablando de personas que acumulan al cobro, a la percepción. En el caso de ellos, ¿cómo detecta la autoridad que ya está cobrado? <ríe> cuando se emite el CFD de ingresos PUE, ya sea pagado al momento, en forma previa o conforme a la regla 27121, que es la que veíamos hace un rato, donde dice que se acumula aun cuando no me paguen hoy, pero me pagan dentro del mes. ¿ok? Ese es el caso. a todos los que nos acompañaron en esta sesión de Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Recuerden que este curso está siendo grabado. Igual este material va a estar a disposición de todos ustedes. Contacten a nuestros amigos de Census Capacitación. Nos vemos hasta la próxima. Los ingresos acumulables serán entonces cuando se emite el CFDI PUE, cuando el mismo implique un PPD y haga un recibo de pago. Y siempre y cuando ese recibo de pago tenga esa fecha de pago del mes. Porque alguien me dice, oye, hoy puedo hacer el recibo de pago de algo que me pagaron en febrero. Sí, claro. Pero ponle un dato. Fecha de pago, 20 de febrero, 5 de febrero. Oye, pero hoy es el último día. Efectivamente, hoy 5 de marzo es el último día para hacer el rep de los pagos que recibiste en febrero. Alguien me decía, pero es el último día. Sí, pero ¿Para qué te esperas al último día? Si te pagan el 20 de febrero, emite el REP de la factura PPD en febrero. No te esperes al 5 de marzo. Si ya tienes el dato, si ya tienes la transferencia, emite el REP en su momento. Oye, ¿Puedo hoy hacer un REP de una factura de enero? De poder puedes. Nada más te tengo malas noticias, el portal del SAT ya no te deja. Tendría que hacer con un PAC. Sí son ingresos, pero no en su totalidad cuando vendes un activo fijo. Nada más se acumula la ganancia. <ríe> Ahora, ¿qué pasa si lo que estoy vendiendo ya estaba deducido en una parte? A ver, estamos hablando de personas morales que llevan deducción de inversiones. La disposición nos dice que cuando yo venda un activo fijo, voy a poder deducir la parte no deducida. A ver. Deducción de inversiones. Tengo una maquinaria que adquirí el 7 de mayo de 2017. Y valía 150 mil Le aplico el porcentaje de 10% de deducción de inversiones. Vamos a olvidarnos ahorita de la actualización. Y voy a poner nada más montos históricos. En el 2017 me dice que deduzca en ese año o al año siguiente. Vamos a empezar a deducir en 2017. Y como el mes de mayo no fue un mes completo. Vamos a empezar a deducir junio. Es decir... Va a ser 150 mil por el 10%. Este sería el monto si fuera todo el año. Pero lo divido entre 12 o lo multiplico por 7. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Siete meses. 2018, 2019, 2020, 2021. Por 10%. Resulta que este bien lo vendo el 15 de noviembre del 2021. Pregunta ¿Cuánto voy a deducir vía deducción de inversiones? en el 2021? ¿Los 15 mil? No. ¿Menos de 15 mil? No. Este, ¿Cuánto voy a deducir? Nada. Oye, no me digas que nada, si hasta noviembre voy a poder vender. Sí, pero estamos hablando de una persona moral, régimen general, que deduce por años.